Si sí, en ese punto está por el infinito, como bien ha explicado Adri, eso ya lo sabéis. Pues bien, la diferencia de vertical y horizontal pues está en el propio nombre. Vertical es aquella que está del eje y, y horizontal es aquella que está en el eje x. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando x tiende hacia el infinito, es decir, hasta estos puntos, el límite de f de x va a ser igual a que ¿Qué va a decir eso? Que... En estos puntos se va a mantener una raya que va a ser invisible, es decir, es un, una raya imaginaria donde nuestra eh, función va a estar o por debajo de ella o por encima de ella, pero muy cerquita, cuando tiende al infinito. Podría hacer así, por ejemplo, y cuando tiende al infinito se acercaría, pues eso sería una asíntota. Cuando tiene al infinito, a menos infinito, pues también se acerca, pues sería una asíntota horizontal. Pues bueno, ya tenemos nuestra función f de x, que es 1 partido de x. Y lo que vamos a hacer es comprobar si tiene alguna eh, asíntota eh, horizontal. Así que vamos a ello. Lo que tenemos que hacer es el límite, cuando f de x tiende igual a, perdón, límite, cuando x tiende a más menos infinito. La vamos a hacer por separado de 1 partido de x. ¿Y bien? ¿Qué tenemos que hacer? Pues en cualquier límite siempre tenemos que sustituir el, el, el, el, a lo que tiende la x. En este caso más infinito. Pero no es sustituirlo exactamente. Es como hacer un, una suposición. En el caso de que aquí tengamos valores que se aproximen a más infinito, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo que... Hace el límite. Si nosotros tenemos un número muy grande, por ejemplo 1000, este resultado es 1 partido 0,001. Es un, un, un número bastante pequeño el, resu el resultado. Uy, perdón: 0,001. ¿Qué pasaría si aumentamos este denominador? Pues que el resultado cada va a ser más pequeño, más pequeño y más pequeño pero siempre se está aproximando a cero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros ponemos el infinito como denominador, estamos diciendo que estamos dividiendo un número que es muy pequeño, en este caso 1, por un número que es inmensamente grande, tan grande que es infinito. Entonces nuestro límite va a ser 0. Y por la izquierda, de la misma manera, Si nosotros cogemos un número pequeño y lo dividimos por un número, aunque negativo, pero tremendamente grande, como es menos infinito, pues nos va a dar 0. Entonces, ya eh, podemos decir que tenemos una osíntota horizontal en y igual a 0, que en este caso corresponde al eje x. Entonces, si nosotros tenemos este eje x y este eje y, pues, eh, como ha dicho Adri, nuestra función por este lado va a ir por aquí, por este lado va a ir por aquí, nunca va a tocar esos puntos, y en el más infinito estará por aquí, y en el menos infinito estará por aquí. ¿Vale? Entonces, ya podemos deducir. Que por aquí no sabemos qué va a pasar, pero ya podemos saber dónde empieza y dónde termina. El siguiente paso será ver otras cosillas que ya no están en esta relación de vídeo. Vale, pues espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, pues consultar el foro, mandando un mensaje, habla por comentar en YouTube o lo que sea. Vale, nos vemos. Bueno, aquí estamos viendo el último tipo de asíntota que puede haber una función. Esta asíntota Solo aparece en el caso de que no haya horizontales, es decir, una elimina la otra. Si en una función tenemos asientos horizontales, sabremos que no tenemos oblicua, Y si tenemos asíntotas oblicuas, sabremos que no hay horizontales. Por lo tanto, nuestra orden de comprobar...